Maravillosa. ¿Qué tal? Eh, como ya sabréis, soy Bárbara Paola 2003 y, y YouTube Temptation. Bueno, pues nada, chicos, este mini vídeo es porque quería hacer eh, un mini homenaje a la comunidad Linuxera de la cual soy parte. Y bueno, pues a pesar de que Dios no me ha dotado de talento para cantar, <risa> uh, pero me encanta, pues nada, aquí vengo a torturaros. <risa> bueno, en fin, que espero que os resulte mínimamente grato y que no me lapidéis por ello. ¿Ok? Así que nada, de antemano mil trillones de disculpas, pero ahí va. <ríe> Hasta ahora... Sabores que saborear de bien ubuntu Fedora y Red Hat o Pensu se la y gento encontrarás. Porque Linux es diverso y se adaptará a tus gustos y necesidades como él no hay más. Un día tú querrás ser libre y te despertarás en genulinus y desde la terminal todo conseguirás en un suspiro uh -huh. que te espera para conquistar. Tú no temas y conoce la comunidad. no será de alma que te ayudará Más allá De Windows Y de Mac Te esperamos Amigo mío Tú no tardes Bueno, pues nada, esto es todo. <risa> en fin, como siempre digo en estos casos, un mega besazo desde España, Barcelona, la Ciudad Condal, patons, fin son altra.